esos colombianos, pero lamentablemente en principio el embajador haitiano eh, en Estados Unidos dijo que ya se habían ido de Haití y que se habían ido para República Dominicana porque los aeropuertos estaban cerrados y la única frontera que quedaba era la terrestre. Oye, ¿con qué alegría este hombre dijo eso así con, cuando acababa de suceder el hecho? Y obviamente uno se preocupa, aunque ya se ha dicho que cuatro de ellos entraron por República Dominicana. Claro, nosotros somos un país que recibimos millones de turistas y los colombianos no necesitan visa para venir acá. Eh, algunos de ellos que lo vi con el torso desnudo, veían unos tatuajes, ahora lamentablemente, a la juventud nuestra le encanta todo eso, pero eran tatuajes que llamaban la atención, que son propios de todos estos militares, de todos estos eh, grupos. Que hay, que hay grupos. Ahora, evidentemente no se sabe bien porque habían varios que estaban ya en Haití hacía varios meses estudiando la logística pero fue algo sincronizado realizado de tal manera que ahí no había escapatoria para el presidente pero se supone que es un total de 26 colombianos apresados dos norteamericanos de origen haitiano pero norteamericanos, ¿eh? Porque los norteamericanos sí, entonces... sufren de decir, no, no, no, no son norteamericanos, no, son norteamericanos. Y quedan todavía por apresar como ocho. Estamos hablando eh, que eran eh, 27 personas. Óyeme, 27 extranjeros, que ninguno era moreno, ¿eh? eh una pregunta ahí, doctor, porque eso como que a mí me causa mucha confusión, porque el hecho hasta de que se dijera que los, lo que... Se, se digo yo, no se exageró, por ejemplo, hablaban español, hablaban inglés, entonces cuando hablan español como que se quiere mezclar, eh, si hablan español eran dominicanos. Hay algo que se ha querido resaltar, por ejemplo, y es el hecho de la nacionalidad de cada uno de esos, de los de los desaprensivos delincuentes o criminales que mataron al presidente. O sea, ¿cuál es la importancia que reviste esto, el hecho de querer eh, eh, resaltar la nacionalidad cuando precisamente no creo que como país en particular tenga, tenga responsabilidad. El hecho, por ejemplo, de que dentro de los 24 hubieran dos dominicanos, por ejemplo, cinco colombianos, dos estadounidenses, o sea, ¿cuál es la importancia que tiene eso, resaltar la nacionalidad de cada uno de, de, de los que participaron? Mira, desde un principio digo que hablaban español porque el acento era suramericano, inmediatamente yo caí en cuenta que tenían que ser colombianos. Sí, y ah. se comenzó a sonar de inmediato ah, que eran sí. colombianos, algunas, en algunas veces se dijo que eran venezolanos o colombianos. Sí, pero el acento venezolano y el colombiano es totalmente diferente. Los venezolano tienen un acento caribeño como nosotros, los colombianos más sudamericanos. Ahora bien, eh, ¿cuál es la importancia...? los mercenarios de la nacionalidad que sean son criminales claro. se le pagan para realizar determinada Porque, acción mi inquietud mi inquietud no sé si me doy a entender no, no, es que te... por ejemplo resaltar que de tal o cual sitio sí. eh, de ninguna manera bueno, eso vamos eso, a llegar eso... a la conclusión si participaron dominicanos fue con la anuencia de la autoridad de aquí eso, no de pues, ninguna manera pues, ni tampoco del gobierno de Colombia no en ningún lo país que pasa particular. es que Colombia tradicionalmente sí. ha sido un país muy violento sí. ¿Me entiendes? Mi pregunta aquí es, ¿quién le pagó eso esos mencionarios? Porque es no, bastante caro si cobran esos Voy a concluir eso para ir más la parte que más nos interesa. Eh, el asunto que eso fue planificado, no fue la oposición. En Haití no hay oposición, hay una dispersión, porque ahí todo el mundo aspira, pero no hay, par, no hay partidos políticos, que es parte de la gravedad del asunto. Ahora bien, eso tiene que haber sido financiado por gente poderosa, Cualquier cosa que digamos aquí son simples suposiciones. No vayan a pensar que lo dijo Lister o que Lister se equivocó. No, no. Nos estamos llevando de las informaciones que hemos leído y hemos visto a través de los medios de comunicación. El costo de esa operación tiene que haber sido muy alto. Transportar desde Sudamérica, desde Estados Unidos, donde quiera, y el tiempo que pernotaron ahí. La cantidad de personas, además con la hazaña que ejecutaron el presidente. Fíjate que le dieron 12 balazos de diferente calibre, pero le dieron los tiros de gracia que fue uno en un ojo y dos en el, en el cráneo. O sea, era para, que, para asegurarse que no quedó vivo. ¿Cómo entraron? Pudo haber sido en una lancha rápida, una parte, otros fueron desde otros lugares, o pudo haber sido en una, no cualquier avioneta. Ahora, ¿por qué no salieron? ¿Por qué lo apresaron tan fácil? Ya en la tarde del mismo miércoles habían ya ejecutado algunos. Con tanta y, inteligencia para entrar, y, pero y en la salida. Es, entonces, una sola, para mí, quienes le pagaron, después no le cumplieron con esa parte y lo dejaron a su suerte. Para no, no terminar de pagar. No, no, no. Era para que lo ejecutaran porque pensaron que el pueblo, y fíjate, nosotros creemos que los haitianos son muy violentos y eh, que son eh, precisamente en la madrugada, doctor, yo pensaba eso, o sea, esa, esa percepción que tenemos nosotros los haitianos, que son violentos, que no importa, son capaces de con un machete picarte a ti sin, sin ningún resentimiento. Más sin embargo, eso no ha sucedido eh, después de la muerte del presidente y teniendo ahí, se supone, a los que ejecutaron a su presidente, están ahí viéndolo todo sin. No, pero van, ocho, eh, van, eh, van siete de los... Sí, pero eso, de los pero fue, eso fue en el... Claro, sí. Eso fue con la policía. Bueno, pero el caso es que lo atraparon, los amarraron. Es verdad que lo golpearon porque había unos sangrando. Sí, pero sí, solamente eso es... Para la persecución nosotros tenemos a Haití, no los haitianos, eso fue nada. No, no, no. no, no, no, no, no. La mano, y lo llevaron, lo entregaron claro. a la policía. O sea que eso hay que reconocérselo, eh, de que lo que quieren es que se haga justicia. Y, y otra y cosa muy importante, eso. Una cosa muy importante, uno piensa que... Eh, Jovenal Moïse no tenía a nadie no, el pueblo está llorando la muerte de su presidente porque ellos saben que es lo que viene ahora esa es la gran preocupación entonces, ¿quién eran capaz de financiar? que lo que viene es peor claro, eh, y para nosotros claro. ¿qué, qué, ¿cuál es la percepción que yo tengo? o fue un sector empresarial o fue el narcotráfico con esto no quiero decir que el presidente estuviera metido en narcotráfico pero tal vez era un obstáculo, porque hay que saber que el Estado, no hay un Estado en Haití, es un Estado fallido. Ahora, mientras, ¿por qué no ha pasado más nada en Haití? Porque todo el mundo está concentrado en tratar de, de determinar quiénes lo mataron, por qué lo mataron, los, autores intelectuales, el pueblo está volcado a las calles protestando, mientras pedían su renuncia, ahora lo están lamentando. Ahora, ¿qué es lo que debe preocuparnos a nosotros? Con este magnicidio que la comunidad internacional entera, todos los organismos han protestado, han dado declaraciones, censurando, lamentando. El Estados Unidos fue uno de los primeros que se expresó en ese sentido. Incluso, a pesar de que las informaciones dicen eh, que yo sé, eh, el, el, el ministro, el primer ministro que está interino, interino. ¿verdad? Eh, pidió la intervención de los Estados Unidos para ayudar a investigar. La portavoz de la Casa Blanca dijo que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud de ayuda. Los Estados Unidos se están cuidando. Ellos no quieren intervenir, sino bueno, como hicieron aquí cuando la revolución de abril, que Benoit, el general Benoit, pidió la intervención norteamericana y antes de terminar su frase ya estaban aquí 42 mil marines. Y después reunieron a la OEA para que le apoyaran con esa intervención, ¿verdad? Y darle una, una, un carácter de de la Fuerza Interamericana de, de Paz, la FIB. Listo, ahí dentro de ese orden, de, de, ese, de ese sentido de la OEA, de la intervención y demás, vemos una OEA tímida frente a esta situación y una ONU que se reúne a puertas cerradas dejando fuera el, el Consejo de Seguridad a República Dominicana, que el Estado Dominicano y el embajador dominicano ante la OEA, eh, ante la ONU, perdón, ha demostrado su, su desacuerdo con esa reunión privada. Entonces, como analista, eh, usted, ¿cómo ve esa situación? Déjelo eh, en que La respuesta de Manuel. Porque vamos a hay una brevísima pausa y al regreso venimos con la respuesta de Manuel y la otra parte, el impacto, el impacto que va a tener, la que tiene esa situación es de Haití en la República Dominicana. Brevísima.